Eric Encinas, muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Rico y también a toda la mesa con la que estás, Alfredo Perdiguero y compañía. Oye, Eric, eh, bueno, afortunadamente este, este... Es que no me gusta llamarles fascistas, porque es que fa, fascismo es otra cosa y además el término ya está muy depauperado. Eh, este miserable, este canalla, afortunadamente estaba solo porque nos quedamos muy preocupados, Bermejo, Pilar y yo, yo mismo, por, por si podría haberte ocurrido algo o, o, o estaría acompañado. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió todo? Cortamos enseguida y ¿qué fue lo que pasó, Eric? Eh, bueno, este individuo era un bar porque, lógicamente, pues podemos, como lo, lo que no ven los espectadores, ¿no? Es de donde nos conectamos muchas veces. Pues yo me conecté desde un bar por el tema de disponibilidad y por tema de cobertura que había wifi. Me conecté desde un bar, desde un bar aparentemente tranquilo y este individuo, un radical, eh, como se vio en el vídeo, entró, armó un grito, en, en todo, armó gritos en todo, en todo el bar y no dejó que, que pudiera terminar eh, lo que estaba comentando. Aquí en Distrito TV. Eh, me empecé a insultar, lo que no se capta es también que me llamó insulto, insultos más graves, ¿no? Ese eh, insultó a mi madre, ya podéis imaginar. Eh, dijo que era un periodista fascista, un sinvergüenza, como se puede, se puede oír, un falsario, ¿no? Que eso sí que se capta en el sonido, por el tema de los auriculares no se pudo captar todo. Eh, pero es, es lamentable, lo que es lamentable es lo que está ocurriendo en Cataluña y también en otras partes de España. Estos acosos a periodistas, pues como ¿no? que estamos destapando cosas, ¿no? Que estamos destapando lo que ocurre, los temas como la ocupación, ¿no? O temas como lo, lo, lo que hace mal el separatismo, ¿no? Violando la constitución en Cataluña. Y, y realmente es, es realmente, bueno, eh, muy delicado todo lo que está ocurriendo y la pasividad, ¿no? De ante todo esto y la censura, incluso, bueno. ¿no? de que estamos viendo de hecho eh, como estos, ¿no? como estos tan graves, ¿no? de acoso a, a, a personas como yo, periodistas o, o, en, o en otro caso pues a diputados, a partidos políticos. En este caso no acabó no sé, no jamás porque eh, después de los insultos lo que ocurrió es que el hombre se tranquilizó un poco y yo me, yo me fui. Le dije que en todo momento estaba informado. Y que, y que lo que él decía, además, eh, sin argumentación ninguna, me estaba faltando el respeto y le dije que si seguía por ahí le iba a denunciar, porque además bueno eh, me quería pegar en un momento dado pero quedó, quedó en nada, ¿no? Quedó, quedó en nada, quería pegarme un empujón pero luego se tiró para atrás. Todo eso eh, lógicamente no se pilló en la cámara, pero eso ocurrió en ese bar, eh, en un bar en un bar chino, en un bar no hay tantos en España, y, y pero eh, cerca de Plaza España. Bueno, te me entrecortas un poquito Eric, pero ha quedado suficientemente, suficientemente claro, no, no tenemos que dar absolutamente ninguna explicación. Si tenemos que darle ya explicaciones a los proetarras, a los terroristas, a los golpistas y a toda esta gentuza, a esta escoria y a esta basura, pues estamos perdidos. Y este es uno de los últimos ejemplos de que no en todo el territorio nacional tenemos una democracia plena. Tuviste, digo, mucha paciencia porque, pues, en fin, le explicaste tú, a pesar de que tienes un aspecto juvenil, eres un, eres un chaval joven, pero me imagino que no eres un tío precisamente indefenso, yo te conozco, y me imagino que en cuanto te levantaste, pues a lo mejor este, este, este, este mamarracho pues, pues eh, se, se, iría, se iría tranquilizando un poco. Eric, que no nos van a callar, cuídate mucho y te envío un fuerte abrazo. Así es, no nos callarán, un abrazo Eurico y a la mesa.